Hola cómo estás, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de agujeros de gusano y la manera de abrirlos a través de un dispositivo muy interesante. El generador de agujeros de gusano de vórtice magnético. Resumen. Esta invención se refiere a un generador de vórtice magnético que tiene la capacidad de generar masa negativa y una constante de resorte negativa que, según la teoría general de la relatividad de Einstein, se requiere para crear un agujero de gusano estable entre nuestro espacio y el hiperespacio. Dos bobinas toroidales separadas, pero conectadas eléctricamente, de diferentes radios, transportan flujo magnético en direcciones opuestas alrededor de su línea central común. De acuerdo con la ecuación de Maxwell, esto produce campos eléctricos de tronzado a lo largo de dicha línea central. Debido a que los dos solenoides tienen radios diferentes, la constante de resorte paralelo de ambas bobinas es negativa. La masa negativa junto con la constante de resorte negativa producen una frecuencia resonante real que puede distorsionar la curvatura del espacio-tiempo debido a la creación de poderosos picos de masa negativa. Este fenómeno, similar a la tormenta eléctrica común, abre un agujero de gusano en el hiperespacio a través del cual la energía del hiperespacio de baja densidad puede ingresar a nuestra dimensión. Esta energía encuentra muchas aplicaciones en nuevos tipos de fuentes de alimentación, naves espaciales sin inercia y sin masa, Vehículos que pueden viajar años luz desplazándose fuera de dimensión a través del hiperespacio, mesas médicas sin cirugía, grúas para levantar objetos pesados, cámaras frigoríficas, cristales soldados para rotores de cristal, guías de ondas espaciales plegables y vehículos de propulsión de campos electromagnéticos que utilizan campos altamente relativistas. Esta invención, que es el tema de mi presente solicitud, se compone de dos solenoides enrollados con un cable común en direcciones opuestas en dos laminados de transformador de hoja curvada toroidal separados de diferentes radios. El solenoide más pequeño está montado a lo largo de la línea central del solenoide más grande. Esta geometría magnética circular crea campos eléctricos de resistencia lineal a lo largo de la línea central de las bobinas. Debido a que el flujo magnético en los laminados viaja en direcciones opuestas a lo largo de arcos de diferentes radios en las dos bobinas, el sistema genera una masa negativa y una constante de resorte negativa. Según la teoría de la física gravitacional, una masa negativa es un requisito previo para producir un agujero de gusano porque permite que la garganta del agujero de gusano permanezca abierta y estable. La creación del agujero de gusano se ve facilitada por la aparición de una constante de resorte negativa que permite que la curvatura del espacio-tiempo resuene a tal grado que dicho agujero de gusano se desarrolla entre nuestra dimensión y otra codimensión del hiperespacio. Debido a que las constantes físicas del hiperespacio son diferentes a las nuestras, el agujero de gusano permite que la energía del hiperespacio que tiene una baja velocidad de la luz entre en nuestra dimensión. Debido a que los campos electromagnéticos obedecen a la transformación de Lorentz, ahora es posible con esta menor velocidad de la luz crear enormes campos relativistas que pueden impulsar los nuevos vehículos de propulsión de campos electromagnéticos.